Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de 11 Miracles y de Elena Rodríguez. Continuamos con la lección 261. Dios es mi refugio y seguridad. Me identificaré con lo que creo que es mi refugio y mi seguridad. Me veré a mí mismo, allí, donde percibo mi fuerza. Y pensaré que vivo dentro de la ciudadela en la que estoy a salvo y en la que no puedo ser atacado. No dejes que hoy busque seguridad en el peligro ni que trate de hallar mi paz en ataques asesinos. Vivo en Dios. En Él encuentro mi refugio y mi fortaleza. En Él radica mi identidad en él reside la paz eterna y sólo allí recordaré quién soy realmente no dejes que vaya en pos de ídolos Padre mío pues lo que deseo es estar contigo en casa elijo ser como tú me creaste y encontrar al hijo que tú creaste como mi ser. Dios es mi refugio y seguridad. Amén.